Ok, nos estamos conectando aquí Como cada mañana ¿Qué está pasando? Bitcoin está subiendo, todo el mercado está subiendo ¿Vamos a seguir así o vamos a tener un retroceso muy pronto? Sobre eso voy a hablar en este corto video Este análisis muy corto Bienvenido a mi canal, me amor Ronnie Rorick Todos los días puntual y confiable como Reloj Suizo Publico videos sobre criptomonedas Por favor dime si me escuchas bien Pónmelo aquí en el chat. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Y ponme, por favor, me gusta siempre saber desde dónde la gente se está conectando. Ponme un comentario y dime desde dónde te estás conectando. Ya están entrando. Ok. Bonislav Todorov. Ok, perfecto. Vamos a entrar. No te quito mucho tiempo hoy. Mira aquí. Estás viendo que el ratio short-long... Es menos shorts, más longs. La gente apuesta que vamos a subir. Más gente están abriendo longs. Mm, ahorita hablo sobre eso. ¿Sí? Aquí. ¿Quién ha subido mucho? Aquí las 10 monedas. Los puedes leer tú mismo. No lo voy a hacer ahorita. Y estás viendo que está muy, muy dividido aquí. Que aquí te cobran para abrir longs. Aquí te cobran para abrir shorts, ¿sí? Entonces, eh, ves que no hay, no hay um, una, um, bueno, un acuerdo en el mercado eh, y, y exactamente eso es lo que refleja la actual situación. Fear and greed, ¿sí? Eh, miedo, hay miedo, 27, ¿sí? Y estás viendo aquí que lo, el interés abierto ha bajado, ¿sí? es decir, que menos personas están negociando, menos personas, el volumen también ayer estaba bajado, bajando y aquí también. Entonces, pues no es un buen día cuando tú ves eso, cuando hay um, indecisión en el mercado, no es un buen momento para entrar. Y mira, estás viendo aquí que hemos tenido esta enorme bajada y hemos ya básicamente desde entonces subido, subido, subido. Hemos eh, ya en el chart de una hora volteado los mmm, medias móviles exponenciales, las bandas de medias, ex, medias móviles exponenciales se volvieron ya otra vez verdes, eh, encontraron soporte aquí, sí, lo han testeado y realmente deberían ahorita subir, ok, aquí ves también buen volumen. Sin embargo, hay algo que debes de tomar en cuenta. Mira, tú sabes que ayer yo hice aquí un pequeño dibujo. Si no has visto mi video ayer, míralo. Ahorita te lo voy a mostrar. Y mira, esto fue mi freestyle de lo que yo hice ayer. Y si tú estás viendo, ¿sí? yo te había dicho que tal vez estamos en este, en este patrón de una cuña descendente y estás viendo que Bitcoin aquí está siguiendo mis recomendaciones, entonces, ojo con eso, ojo con eso, puede ser que vamos a ver un poco más subida aquí y ya después otra vez vamos a testear esta zona, no necesariamente, puede ser que tiene suficiente fuerza, sale aquí, confirma aquí y va para arriba, yo personalmente lo duro mucho, yo creo que vamos a seguir subiendo un poco y aquí el nivel más o menos que yo estoy mirando es 46 si sí, esta está aquí es una resistencia que va a ser muy difícil para bitcoin de superar y si vemos aquí el chart de cuatro horas en el chart de cuatro horas estamos todavía si sí, apenas tratando de entrar aquí y tuvimos un rechazo tuvimos un rechazo y si abrimos aquí estás viendo que el el storkástico, el estocástico está apenas um, cruzándose para pues anunciar <ríe> precios más bajos ¿no? porque aquí está sobrecalentado hazte cuenta tienes un motor tienes un carro y lo tienes dos días a todo lo que era en, ¿sí? y en un momento el motor tiene que descansar o se rompe eso es lo, lo que está pasando ahorita aquí y también el ADX el ADX, estás viendo que la fuerza alcista ha disminuido la fuerza bajista tampoco puede mmm, subir aquí y mostrar fuerza, entonces estamos en un punto decisivo donde aquí en el chart de cuatro horas está, está como decidiendo a dónde ir y todo eso en el chart de una hora sí um, un poco más a corto plazo estamos viendo aquí que si sí, una hora podemos ver un poco más uh, subida también aquí bueno aquí el ves el MACD está también por cruzarse ya se cruzó negativo pero no tiene mucho mm, volumen no tiene mucho momentum aquí y aquí el ADX, y el ADX aquí ya está cambiándose a tendencia bajista. Entonces, uh, mi, mi predicción es de que vamos a ver ¿sí? un poco más subida, ¿sí? un poco más um, tendencia alcista, pero ojo yo creo que vamos a cumplir precisamente este patrón y cuando llegamos aquí a esta eh, resistencia puede ser antes puede ser antes sí vamos a tener bastante eh, resistencia y podemos ver otra vez precios más bajos sí um, hay que hay que tomar en cuenta también una cosa y eso también es muy importante bueno el internet aquí está un poco malo voy a ver si si me escuchan bien me ven bien pónganme los comentarios por favor, porque el internet como se está trabando aquí, um, estás viendo aquí una cosa, mira, eso es muy importante que también lo tomas en cuenta, mira, esta, esta zona aquí, ¿sí?, esta zona aquí tuvimos resistencia, soporte, soporte, soporte, soporte, soporte, soporte, soporte ¿sí?, y en esta, en esta zona estamos en este preciso instante, ¿sí?, y ves aquí... Exactamente aquí, exactamente aquí, casi al dólar, exacto, eh, hemos tenido un rechazo y, bueno, hay que ver ahorita, esa es, es, bastante, es una, una, una línea que le va a costar bastante, bastante, bastante de, de superarlo, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, ese nivel, primer nivel que miro ahorita, 44,600. Si aquí con fuerza podemos seguir y si hay volumen, está viendo... Yo creo que más tardar aquí, 46, 46, 200, vamos a tener ya otro rechazo, otra corrección. No es necesario que vamos a tener eso, pero es posible. sí Pero aquí te mantengo informado. Si no estás suscrito al canal, pues suscríbete ahorita. Y mira, aquí, la, um, la dominancia. Yo creo que tal vez no vamos a ver um, esto porque pues ya tantas veces que he ajustado aquí. Um, ajustado esta, este arco pero sí es posible, créeme que es posible que está formando todavía este arco en el trading pues tienes que ser flexible y a veces también eh, cambiar tu, tus, tus eh, análisis porque pues, obviamente a Bitcoin no le interesa lo que yo quiero, lo que yo pienso lo que yo analizo, Bitcoin hace lo que quiere ¿sí? y aquí estás viendo en mi análisis más un poco a largo plazo que hago aquí con los arcos, ¿sí? donde yo divido todos estos bull markets en diferentes arcos. Y aquí un poco más adelante voy a describir mejor esta estrategia, esta forma de analizar. Estás viendo que estamos on track. Okay? Si sí hemos tenido aquí una pequeña visita por debajo de esta línea de tendencia, este arco, pero recuperamos eso. Y eso es un nivel muy importante que aquí, que también tienes que um, ver. Ese es el... Um, la media móvil exponencial de 21 semanas, ¿sí? Estamos exactamente ahorita de 44.500. Si esta semana cerramos por debajo de 43.500, yo estoy seguro que vamos a bajar más, ¿sí? Y bastante, pero... Porque eso es como una línea decisiva, cada vez que rompemos aquí, ¿sí? cada vez que estamos por debajo de esta, tenemos un mercado, mira aquí, rompemos, recuperamos poco, pum, para abajo, aquí bajamos, rompemos, subimos un poco y Boom. Tú dices, ah, no, pues es poquito, sí, pero estamos hablando aquí de, de 23 de septiembre hasta otra vez subir de 24 de enero, ¿sí? Entonces, cuando rompemos aquí, puede ser que varios, y aquí también, le rompemos con fuerza, bueno, fue el, el crash de corona, ¿no? 24 de febrero y apenas nos recuperamos en abril, entonces, si, romp, si, si cerramos por acá una semana, y la próxima semana también puedes prepararte varios meses en un mercado bajista. Puede ser un mini mercado bajista, pero bueno, eso es lo que hay. Y acuérdate que abajo en la descripción y en el, en, en el primer comentario ves tú esta página donde puedes descargarte una guía gratuita sobre criptomonedas que he escrito, que he preparado para la gente que está empezando en el criptomundo o okay, que ya está en el criptomundo pero quiera más información. Y también aquí tienes ofertas, puedes obtener bonos como por ejemplo en Bybit 1610 dólares con tu depósito inicial. En Swissbook te regalan hasta 100 euros. En Crypto.com, una tarjeta que te permite negociar uh, Bitcoin, um, pagar con Bitcoin, la que yo uso todos los días, te regala 25 dólares aquí en descuento ledger Nano. Entonces aquí en esta página tienes muchas cosas que te van a servir. Muchas gracias. Espero que te gustó este video. Si es así, si encontraste algo interesante, dame un like y por favor ponme en los comentarios qué piensas tú que va a pasar. Ya te dije varios niveles que estoy mirando y que son importantes. Ahora va a haber gente que dice, ay, Ronnie dice que puede subir y puede bajar. Sí, pero es así. El trading es así. El trading se trata de resistencias a soportes. Cuando hay un soporte y el soporte rompe, ¿sí? vamos para abajo. Si el soporte va a, a, a aguantar y va a ser un verdadero soporte, nosotros vamos para arriba. Entonces, no te puedo decir si un soporte va a aguantar, si una resistencia va a aguantar o se va a romper. ¿sí? Pero en el trading siempre tienes que estar preparado para los dos escenarios Muchas gracias y nos vemos ya hoy en uno de mis próximos videos. Vamos a tener hoy capítulos de la, de la vida de un trader y también vamos a tener nuevos videos sobre NFTs. Muchas gracias. No te olvides de like, comparte este video en redes sociales y nos vemos.